Piense si llega a ser rico de Napoleón Hill, el poder de la mente maestra, el noveno pilar hacia la riqueza. El poder es esencial para el éxito de la acumulación de dinero. Los planes son inertes e inútiles, sin suficiente poder para traducirlos en acción. Este capítulo descubrirá el método por el cual una persona puede obtener y aplicación del poder. El poder se puede definir como conocimiento organizado e inteligentemente dirigido, poder, como se usa el término aquí, se refiere al esfuerzo organizado, suficiente para permitirle a un individuo transmutar el deseo en su equivalente monetario. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de dos o más personas que trabajan hacia un fin definido, en un espíritu de armonía. Se requiere poder para la acumulación de dinero. El poder es necesario para la retención de dinero después de que se ha acumulado. Determinemos cómo se puede adquirir el poder. Si el poder es conocimiento organizado, examinemos las fuentes de conocimiento. Inteligencia infinita. Esta fuente de conocimiento puede conectarse mediante el procedimiento descrito en otro capítulo con la ayuda de la imaginación creativa. Experiencia acumulada. La experiencia acumulada del hombre o la parte de ella que ha sido organizada y registrada se puede encontrar en cualquier biblioteca pública bien equipada. Una parte importante de esta experiencia acumulada se imparte en las escuelas y colegios públicos, donde se ha clasificado y organizada. Experimento e investigación. En el campo de la ciencia y prácticamente en todos los demás ámbitos de la vida, los hombres recopilan, clasifican y organizan nuevos hechos diariamente. Esta es la fuente a la que uno debe acudir cuando el conocimiento no está disponible a través de la experiencia acumulada. Aquí también se debe utilizar con frecuencia la imaginación creativa. El conocimiento se puede adquirir en cualquiera de las fuentes anteriores, puede convertirse en poder al organizarlo en planes definidos y al expresar los planes en términos de acción. El análisis de las tres fuentes principales de conocimiento revelará fácilmente la dificultad que tendría un individuo si dependía únicamente de sus esfuerzos para reunir conocimiento y expresarlo a través de los planes definidos en términos de acción. Si sus planes son amplios y si contemplan grandes proporciones, debe, en general, inducir a otros a cooperar con él, antes de poder inyectarles el conocimiento necesario del poder. Ganar poder a través de la mente maestra. La mente maestra se puede definir como coordinación de conocimiento y esfuerzo en un espíritu de armonía entre dos o más personas para un logro del propósito definido. Ningún individuo puede tener gran poder sin valerse de la mente maestra. En un capítulo anterior se dieron instrucciones para la creación de planes con el propósito de traducir el deseo en su equivalente monetario. Si llevas a cabo estas instrucciones con persistencia e inteligencia y usas la discriminación en la selección de tu grupo de mente maestra, tu objetivo habrá alcanzado la mitad de camino incluso antes de que comiences a reconocerlo. Para que puedas comprender mejor las potencialidades imaginables del poder disponible para ti a través de un grupo de mente maestra elegido de manera correcta, aquí explicaremos las dos características del principio de la mente maestra, una de las cuales es la naturaleza económica y la otra psíquica. La característica económica es obvia. Cualquier persona que se rodee del consejo y la cooperación personal de un grupo de hombres que estén dispuestos y presentar la ayuda de todo corazón, con un espíritu perfecta armonía, puede crear ventajas económicas. Esta forma de alance cooperativa ha sido la base de casi todas las grandes fortunas. Tu comprensión de esta gran verdad definitivamente puede determinar tu estado financiero. La fase psíquica del principio de la mente maestra es mucho más abstracta, mucho más difícil de comprender, porque hace referencia a las fuerzas espirituales con las que la raza humana en su conjunto no está bien familiarizada. Puedes captar una sugerencia significativa de esta declaración. Nunca dos mentes se unen sin, por lo tanto, crear una tercera fuerza invisible e intangible que puede compararse con una tercera mente. Ten en cuenta el hecho de que solo hay dos elementos conocidos en todo el universo, la energía y la materia. Es un hecho bien conocido que la materia se puede descomponer en unidades de moléculas, átomos y electrones. Hay unidades de materia que pueden aislarse, separarse y analizarse. Asimismo existen unidades de energía. La mente humana es una forma de energía, una parte de ella es la naturaleza espiritual. Cuando las mentes de dos personas están coordinadas en un espíritu de armonía, las unidades espirituales de energía de cada mente forman una afinidad que constituye la fase psíquica de la mente maestra. Andrew Carnegie llamó mi atención por primera vez hace más de 28 años sobre el principio de la mente maestra, o más bien su característica económica. El descubrimiento de este principio fue responsable de la elección del trabajo de mi vida. El grupo de la mente maestra del señor Carnegie estaba formado por una plantilla de aproximadamente 50 hombres con el que se rodeaba con el propósito definido de fabricar y comercializar acero. Atribuyó toda su fortuna a un poder que acumuló a través de esta mente maestra. Analiza la historia de cualquier hombre que haya acumulado una gran fortuna y de muchos de los que hayan acumulado fortunas modestas y encontrarás que hay un empleado consciente o inconsciente del principio de la mente maestra. Un gran poder se puede acumular sin ningún otro principio. La energía es el conjunto universal de bloques de construcción de la naturaleza a partir de la cual construye todas las cosas materiales del universo, incluido el hombre, y todas las formas de vida animal y vegetal. A través de un proceso que solo la naturaleza comprende completamente, traduce la energía en materia. Los componentes básicos de la naturaleza están disponibles para el hombre, en la energía involucrada en pensar. El cerebro del hombre puede compararse con una batería eléctrica, absorbe energía del éter que impregna cada átomo de materia y llena todo el universo. Es un hecho bien conocido que todo grupo de baterías eléctricas proporciona más energía que una sola batería. También es un hecho bien conocido que una batería individual proporciona energía en proporción al número y capacidad de las celdas que contiene. El cerebro funciona de manera similar. Esto explica el hecho de que algunos cerebros son más eficientes que otros. Y conducen a esta afirmación significativa. Un grupo de cerebros coordinados o conectados en un espíritu de armonía proporciona más energía de pensamiento que un solo cerebro, al igual que un grupo de baterías eléctricas proporciona más energía que una sola batería. A través de esta metáfora se vuelve inmediatamente obvio que el principio de la mente maestra guarda el secreto del poder que ejercen los hombres que se rodean de otros hombres inteligentes. Sigue ahora otra declaración que nos acercará aún más a la comprensión de la fase psíquica del principio de la mente maestra. Cuando un grupo de cerebros individuales se coordinan y funcionan en armonía, el aumento de energía creado a través de esa alianza se pone a disposición de cada cerebro individual del grupo. Es un hecho bien conocido que Henry Ford comenzó su carrera empresarial bajo la desventaja de la escasez, el analfabetismo y la ignorancia. Es un hecho igualmente bien conocido que en el inconcebible corto periodo de 10 años, el señor Ford superó estas tres desventajas. Y que en 25 años se convirtió en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, conectándose con este hecho el conocimiento adicional de que los pasos más rápidos del señor Ford se volvieron notables, desde el momento en que se convirtió en el amigo postal de Tomás Alba Edison, y comenzarás a comprender cuál es la influencia de lo que la mente sobre otra puede lograr. Ve un paso más allá y considera el hecho de que los logros más sobresalientes del señor Ford comenzaron desde el momento en que se organizó con los conocidos de Harvey Friston, John Bergson y Lloyd Burkham cada uno de los hombres con más capacidad cerebral y tendrás una prueba más de que el poder puede producirse mediante una alianza amistosa de mentes. Hay pocas o ninguna duda de que Henry Ford es el único de los hombres mejores formados en el mundo empresarial e industrial. La cuestión de su riqueza no necesita discusión. Analiza los amigos íntimos de Ford, algunos de los cuales ya se han mencionado y estarás preparado para comprender la siguiente declaración. Los hombres adquieren la naturaleza, los hábitos y el poder del pensamiento de aquellos con quienes se asocian en un espíritu de afinidad y armonía. Henry Ford eliminó la escasez y el alfabetismo, la ignorancia y al aliarse con grandes mentes, cuyas vibraciones de pensamiento absorbió en su propia mente. A través de su asociación con Edison Burbank, Burrough, en Firestone, el señor Ford agregó a su propio poder cerebral la suma y sustancia de la inteligencia. Experiencias, conocimiento y fuerzas espirituales de estos cuatro hombres. Además su propio y estilizó el principio de la mente maestra a través de los métodos de procedimiento descritos en este libro. Este principio está disponible para ti. Ya hemos mencionado a Mahatma Gandhi. Quizás la mayoría de los que han oído hablar de Gandhi lo ven simplemente como un hombrecillo excéntrico que anda sin ropa formal y crea problemas para el gobierno británico. En realidad Gandhi no es excéntrico, pero es el problema más poderoso que vive ahora, estimados por el número de sus seguidores y su fe en su líder. Además, es probable que el hombre más poderoso que jamás haya existido, su poder es pasivo pero es real. Estudiemos el método por el cual obtuvo su poder. Puede explicarse en pocas palabras. Llegó el poder al inducir a más de 200 millones de personas a coordinar con la mente y el cuerpo en un espíritu de armonía con un propósito definido. En resumen, Gandhi ha logrado un milagro. ¿Por qué es el milagro cuando 200 millones de personas pueden ser inducidas no forzadas a cooperar en un espíritu de armonía por un tiempo limitado? Sin dudas que esto es un milagro. Trata de inducir a cualquier persona a cooperar en un espíritu de armonía durante cualquier periodo de tiempo. Todo hombre que dirige a una empresa sabe lo difícil que es conseguir que los empleados trabajen juntos con un espíritu que se asemeje remotamente a la armonía. La lista de las principales fuentes de los que se pueden obtener el poder está, como lo has visto, encabezada por una inteligencia infinita. Cuando dos o más personas se coordinan en un espíritu de armonía y trabajan hacia un objetivo definido, se colocan en posición a través de esta alianza para absorber poder directamente del gran depósito universal de inteligencia infinita. Esta es la mayor de todas las fuentes de poder. Es la fuente que se dirige al genio, es la fuente a la que se dirige todo gran líder. Sea consistencia o no del hecho. Las otras dos fuentes principales de las que se pueden obtener conocimiento necesario para la acumulación de poder no son más fiables que los cinco sentidos del hombre. Los cinco sentidos no siempre son fiables. La inteligencia infinita no se equivoca. En los siguientes capítulos se describirán adecuadamente los métodos mediante los cuales se pueden contactar más fácilmente a la inteligencia infinita. Esto no es un curso de religión, ningún principio fundamental descrito en este libro puede interpretarse con la intención de interferir directa o indirectamente con los hábitos religiosos de cualquier hombre. Este libro se ha limitado exclusivamente a instruir el lector sobre cómo transmutar el propósito definido del deseo de dinero en su equivalente monetario. Lee, piensa y medita mientras lees, pronto todo el tema se desarrollará y verás la perspectiva, ahora estás viendo el detalle de los capítulos individuales. El dinero es tan tímido y esquivo como la dama de los viejos tiempos. Debe ser cortejado y conquistado como métodos similares a los que se utiliza un amante debido en busca de la chica de su lección. Y por conciencia, el poder que se utiliza para cortejar, el dinero no es muy diferente del que se usa para cortejar a una dama. Ese poder cuando se usa con éxito en la búsqueda de dinero debe mezclarse con la fe, debe mezclarse con el deseo, debe mezclarse con la persistencia, debe ampliarse a través de un plan y ese plan debe establecerse en acción. Cuando el dinero llega pues, en cantidades conocidas como la gran riqueza, influye hacia quien lo acumula. Tan fácilmente como el agua fluye cuesta abajo, existe una gran corriente invisible de poder, que se puede comparar como un río, excepto que el lado fluye en una dirección, llevando a todos los que entran en ese lado del arroyo, hacia adelante y hacia arriba, hacia la riqueza. Y del otro lado fluye en la dirección opuesta, llevando a todos los que tienen la mala suerte de entrar en él y no pueden salir de él hacia la miseria y la escasez. Todo hombre que haya acumulado una gran fortuna ha reconocido la existencia de esta corriente de vida, consciente en el proceso del pensamiento de cada uno. Las emociones positivas del pensamiento forman el lado de la corriente que nos lleva a la fortuna. Las emociones negativas forman el lado de que nos llevan a la escasez. Esto conlleva un pensamiento de tremenda importancia para la persona que sigue este libro con el objetivo de acumular una fortuna. Si estás en el lado de la corriente del poder que construye la escasez, esto puede servirte como un remo, por el cual puedes impulsarte para hacia el otro lado de la corriente. Puede servirte únicamente mediante la aplicación y el uso, y el simple hecho de leerlo y juzgarlo de una forma u otra no te beneficiará de ninguna manera. Algunas personas pasan por la experiencia de alternar entre los lados positivo y negativo de la corriente, estando a veces del lado positivo y en otras del lado negativo. La quiebra de Wall Street de 1929 arrastró a millones de personas del lado positivo del negativo de la corriente. Estos millones han estado luchando, algunos de ellos con desesperación y miedo, para volver al lado positivo de la corriente. Este libro fue escrito especialmente para esos millones. La escasez y la riqueza a menudo cambian de lugar. La quiebra le enseñó al mundo esta verdad, aunque el mundo no recordara la lección por mucho tiempo. La escasez puede y generalmente lo hace tomar voluntariamente el lugar de la riqueza. Cuando las riquezas reemplazan la escasez, el cambio suele producirse mediante planes bien concebidos y cuidadosamente ejecutados. La escasez no necesita ningún plan, no necesita que nadie le ayude porque es audaz y despiadado. Las riquezas son asustadices y tímidas. Tienen a ser atraídas. Cualquiera puede desear riqueza si la mayoría de la gente lo sabe, pero solo unos pocos saben que un plan definido más un deseo ardiente de riqueza son los únicos medios confiables para acumular riqueza.